And all of our senses come alive in this glory and beauty. Y todos sentidos se en esta y en esta and for anyone who is here that has fear and doubt, or carries self judgment, or carries auto juicio, you reveal your grace.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 en esa pura inocencia. That to be alive and esa disposición a estar vivo y a explorar. With great joy. Con mayor gozo. Great trust. Con mayor confianza. That this is family of God. Que esta es la familia de Dios.